Muy buenas tardes a todos. Feliz jueves. Es un gusto volver a reencontrarnos en Alumni Open Talks por el Facebook Live de la Embajada de los Estados Unidos. En este ciclo de charlas, tuvimos cuatro charlas. Esta es la, la última de este pequeño ciclo. Eh, seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún tipo de programa similar en, en el futuro. Pero para terminar este ciclo de charla, tenemos dos invitadas eh, de lujo que van a estar acá, en esta pantalla, compartiendo la experiencia sobre desinformación y noticias falsas. Ambas periodistas, ellas, Mariana Retén, locataria uruguaya, periodista de Tele12, que realizó su maestría en comunicación en Washington State University con una beca Fulbright. Y también tenemos, desde los Estados Unidos, desde California, también una invitada especial, eh, Lynn Walker, que es directora ejecutiva de Inquite First nos van a estar comentando un poquito más sobre su labor. Pero antes de dejarlos en, en, en sus manos, quería agradecer a todos los becarios y a todo el público en general que ha estado siguiendo este, estas transmisiones. Y los invitamos a mantenerse en contacto en el futuro con otro tipo de programación. Pero ahora los invitamos a escuchar a estas grandiosas invitadas que tenemos ahí para también analizar este tema de la pandemia desde el lado de la comunicación, desde el lado de la información, se ha generado una masa de información, como cada acontecimiento que impacta en el mundo. Y esta no es la excepción con el COVID-19. Vamos a analizar un poquito más cómo ha estado el tema de la desinformación y la generación de noticias falsas. Así que, bueno, también quiero agradecer a Mariana eh, por eh, su rol como coordinadora del proyecto InfoKey que estamos apoyando desde la Embajada de Estados Unidos que apuesta a la sensibilización de esta temática en adultos mayores y en jóvenes como población vulnerable eh, a, a estar expuesto a la desinformación y a las noticias falsas en, en este mundo de las redes sociales, del Internet y la tecnología en el que estamos hoy. Y Aline, especialmente, que se ha conectado desde Estados Unidos y ha dispuesto de su tiempo también y de su expertise eh, de trabajo en, en toda América Latina, enfocándose en ciencia, medio ambiente y salud. Así que, bueno, están en muy buenas manos. Gracias a todos por seguir esta transmisión y, Mariana, te dejo que sigas adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Con esa presentación... este tan grata, este, bueno, vamos a tratar de estar a la altura de la misma. La idea de hoy, para contarles a todos los quienes nos siguen ahora y a quienes nos vayan a ver este, más adelante, es poder abordar de una manera coloquial un poco la situación en la que estamos transitando en el medio de esta pandemia por coronavirus que afecta a todos los rincones del mundo y cómo eso impacta en un escenario que ya estaba complejo, ¿no? no esto no, no apareció ahora. Un escenario de desinformación que lógicamente cuando sea una crisis eh, mundial de esta magnitud impacta y impacta muy fuerte. Y sobre todo aquellos que son más vulnerables, que tienen menos elementos para poder discernir aquello que es real de lo que no. Pero antes de ponernos de lleno en eso, quiero darle la palabra a nuestra invitada, que está más lejos, este, que está desde California, que tiene una percepción eh, externa que es muy válida y, y muy importante para todos quienes estamos este, en, en este hemisferio más al sur para tener un poco una idea de, de cómo se viven las cosas por allá y que además es una profesional con una trayectoria enorme con... Eh, de, de 15 años eh, de, de tarea en México, cubriendo todo lo que es, eh, son reportes de frontera, eh, con una carrera que empezó en Hawái eh, y que bueno, que ahora estás en, en San Diego eh, trabajando en periodismo, pero ya desde una fundación como Inquire First. Estaría buenísimo que le puedas contar un poco a la gente cuál es eh, el rol que estás llevando adelante hoy por hoy y antes de que me olvide, un logro este, más que reconocible. Eh, tu, fuiste una de las finalistas a ganar un premio Pulitzer hace algunos años atrás. Les dejo con, con Lina unos minutos. Bueno, muchísimas gracias Mariana, es enorme gusto estar contigo virtualmente y también este, muchísimas gracias a la embajada por la invitación. Realmente vamos a hablar hoy de so sobre lo que me encanta hablar y es pues cómo nosotros como periodistas eh, podemos transmitir información que la gente tanto necesita y desea y más que nunca en estos momentos ¿no? Eh, Enquire First es una organización fina y lucrativos y estamos trabajando en América Latina con periodistas como bien dice, yo trabajé en México como periodista por 15 años y entonces este, pues lo que me queda claro y hoy más que nunca es que tenemos que trabajar juntos tenemos que colaborar, obviamente esta este pandemia no respecta fronteras, afecta a todos nosotros en todos los países y realmente eh, vamos a trabajar juntos, y estamos trabajando juntos como periodistas y para transmitir esta información. Hay un papel importantísimo hoy en día que los periodistas jueguen y este pues todo el tiempo la gente quiere saber información creíble y veraz, confirmada. Entonces, ahí estamos nosotros y pues realmente extendemos manos cruzando fronteras internacionales para transmitir esta información. Gracias, Lin. Bueno, y la idea es poder compartir desde este, dos escenarios eh, diferentes, pero que están atravesando, atravesando por una situación eh, similar en el medio de esta pandemia por coronavirus, eh, con un marco que se presta, como decíamos antes, para la desinformación, para la divulgación de eh, información incorrecta y a veces eh, armada adrede como puras mentiras y poder entender por qué se da todo esto y qué es lo que podemos hacer para de algún modo tener un escudo que nos permita... Eh, atravesar en este mar de, de desinformación absoluta con una mirada más crítica sobre aquella información que estamos consumiendo. Quizás para, para nosotras que somos periodistas y estamos más acostumbradas a eh, ir discerniendo, discerniendo de, de aquello que es verdadero de lo que no lo es porque es parte de nuestra tarea diaria, nos puede resultar mucho más este, intuitivo. Eh, pero para aquellas personas que llevan una una vida más confiada y que reciben de, de conocidos, de pares, información que otros se las pasa como si fuera verdadera, muchas veces terminan replicando y repitiendo cosas que tienen un origen por lo menos difuso. Algunas veces es mucho peor que difuso, pero por lo menos difuso. ¿Y qué pasa en este escenario? No? Uno dice, bueno, eh, este escenario de coronavirus eh, lo que hizo fue... Eh, hacer una bola de nieve de algo que ya venía. Y sí, lógicamente que eso fue lo que pasó ya. Desde hace mucho tiempo se está hablando de noticias falsas y las noticias falsas se han metido en la vida eh, en todos los aspectos. El, quizás uno de los cuales ha sido más evidente ha sido en la vida política y se han, han tenido mucha injerencia en lo que tiene que ver con algunas eh, campañas políticas. Eh, digo, hay campañas en todas partes del mundo que hay... Todo tipo de elementos, algunos usados a adrede, otros como bola de nieve de trolls, que nunca se sabrá exactamente cuál es su origen, pero que terminan utilizando información completamente en algunos casos ridícula. Y bueno, en este marco de miedo y de incertidumbre en el que estamos insertos por una pandemia en la cual las organizaciones de científicas de todas partes del mundo están día a día desentramando cuáles son los aspectos de esta enfermedad y cómo tratarla qué elementos tenemos para saber cómo seguir adelante, y esto no solamente eh, tiene que ver con lo sanitario, también tiene que ver con lo, con lo económico, también tiene que ver con lo político, y en ese escenario es muy fácil que el miedo y la incertidumbre terminen llevando a la simplificación, terminen llevando a conjeturas que tienen que ver más con eh, la necesidad de buscar una respuesta simple a lo que está pasando, porque las respuestas no son simples, las respuestas son complejas, y en muchos casos las respuestas todavía no están. Entonces las conspiraciones entran perfecto, porque las conspiraciones tienen un malo, tienen buenos, y parece mucho más fácil saber hacia dónde apuntar. Y por eso, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi entendimiento, es que cala tan hondo en la sociedad la llegada de este tipo de información que es completamente eh, nociva para nuestros hábitos, porque en muchos casos incluso se dan consejos que pueden ser hasta malos para la salud, y de eso hablamos en unos minutos, pero quiero ver si, si Lynn coincide conmigo en que un poco estamos en ese escenario. Pero es totalmente cierto que estamos en un momento de lo que yo digo es bajo conocimiento. ¿Me explico? Ni los científicos ni los médicos entienden bien eh, esta enfermedad, están lidiando con algo que no entienden. Entonces, en estos vacíos de información, eh, eh, surge la posibilidad que la gente va a creer eh, pues cualquier información y hasta pueden caer en como si se conjectura, me explico. Y entonces, tenemos que recordar que ninguna máscara, en ningún... este distanciamiento social eh, va a proteger a las personas de información falsa, eh, lo que tenemos que hacer como periodistas y nuestro papel y lo estamos haciendo en toda la región es que no, nosotros tenemos que trabajar doble, triple do, para encontrar información veraz y creíble, ahora es, es, es, el trabajo es difícil nadie dijo que es fácil lo que estamos haciendo porque tenemos que encontrar fuentes y recuérdate que, pues, hasta los mismos científicos y médicos a veces no coinciden, ¿no? Porque realmente cada día casi, me parece a mí, surge otro síntoma que no, no habíamos escuchado, eh, otro grupo afectado en una forma y entonces, este, pues, de eso es lo que este, los científicos y médicos están lidiando con esto. Entonces recuérdense que tenemos pues en América Latina un grupo ya de periodistas entrenados en cobertura de ciencia y salud pues eso es una buena pues oportunidad Buscan a ellos estamos en internet hoy en día no es que uno tiene que pues eh, pues eh, no es está limitado por donde puede encontrar su información y también todos los periodistas han vuelto a este tema porque es el, el tema pues, urgente y entonces todos eh, están buscando fuentes creíbles. La buena noticia es que hoy eh, no estamos ningún grupo de periodistas limitado por sus fronteras. Eh, pues antes, pues... Tuvimos que buscar médicos y científicos en nuestros países, que realmente son una buena fuente, pero hoy en día podemos buscar por todo el mundo. Y recuérdense también que tenemos fuentes excelentes que los periodistas y cualquier persona, cualquier ciudadano, puede buscar también, eh, por ejemplo, en línea, Organización Mundial de la Salud, UNESCO, Organización Panamérica de la Salud, los centros para control y prevención de enfermedades todos que pues se publican y en español y en inglés y entonces este pues esto es lo que estamos haciendo el papel que estamos jugando como periodistas tenemos que todos ser escépticos me explico es cuando escuchamos este algo tenemos que confirmar no una vez, no dos veces, tres veces, cinco veces, para estar seguros de lo que estamos publicando. ¿Por qué? Porque esto es un asunto de vida y muerte. Esto es tan grave, esta pandemia, esta enfermedad, que podemos afectar la vida de nuestra audiencia. Y entonces, imagínate, esto es la responsabilidad que tenemos como periodistas. Esta es la responsabilidad y los periodistas en América Latina están tomando este, la responsabilidad, eh, pues en este momento, eh, y dos veces más duro para entregar esta información creíble. Quiero entrar en, quizás ahora, algunas anécdotas personales de lo que me ha pasado, no solo en mi ejercicio profesional durante esta, esta pandemia, sino también en mis salidas a la calle, escuchar a la gente hablar, que eso a veces da eh, una pauta de cómo viene la opinión pública, qué forma de comportamiento está teniendo la gente con respecto a las fuentes de información benedigna y a las que no. Eh, me acuerdo el, el día, el 13 de marzo aquí en, en Uruguay, Lin, se dieron a conocer los primeros cuatro casos confirmados de coronavirus. Pero desde hacía una semana, por lo menos, que ya se venía hablando de que había eh, casos confirmados. Que no lo sabía, pero se estaba hablando. La gente, uno salía a la calle, el taxista, en el ómnibus, en el Uber, conversando con la gente en el mercado, la gente decía, no, porque me dijo mi tío, me lo mandaron por WhatsApp, y cuando yo hablaba con ellos les decía, mire, eso no es fuente de información fiable. Quizás hayan escuchado que puede haber un caso sospechoso, quizás esa persona le hayan hecho un test, pero todavía no hay una confirmación. Estaba esa sospecha de que de algún modo nos estaban tratando de engañar, de que las cosas estaban ahí pero no querían que lo supiéramos. Tanto fue así que el día que se dieron a conocer esos primeros cuatro casos, yo volví a mi casa luego de reportar eso, que terminamos en el entorno de las 10 de la noche, luego de reportar la conferencia de prensa en la cual el presidente de la República aquí en Uruguay dio a conocer los casos y las pautas que se iban a seguir de ahora en más, eh, en el taxi en el que yo me volví a mi casa, le pedí para eh, bajarme unas cuadras antes de llegar. Le dije, déjeme acá porque quiero bajar al mercadito este a comprar algo. Y me dijo, cómprese todo lo que pueda porque no sabemos lo que se viene. Y yo le respondí, señor, me voy a comprar una botella de vino porque estoy muy cansada y lo único que quiero es tomarme una copa de vino antes de acostarme. El resto no lo necesito, tengo comida en mi casa. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué traigo esto en colación? porque había como una sensación de que nos estaban engañando y de que había que prepararse para el fin del mundo. Se venía el fin del mundo. Y esa sensación duró varios días, hasta que se empezó a aplacar, hasta que el mensaje y la comunicación empezaron a calar en la gente y esas conspiraciones que estaban en la cabeza lógicamente que alimentadas por ese temor, esa sospecha, y también por la información de lo que pasaba en otras partes del mundo, bueno, todo eso de a poco se empezó a aplacar. Y les cuento que hoy fui al mercado de vuelta, de vuelta a escuchar, porque me gusta mucho escuchar lo que dice la gente en sus interacciones coloquiales habituales. Y hoy escuché algo completamente diferente. Gente mucho más confiada, gente que sale a hacer sus compras todas con tapabocas, que aguardan en línea. Parece mentira que en tan poco tiempo eh, se hayan cambiado algunos parámetros culturales que uno hubiera dicho son imposibles y que habla con otro conocimiento, por supuesto que se va a dar para que la gente siga replicando cosas que no son yo no digo que de un día para otro se haya acabado digo que por lo menos la forma de enfrentarse a una situación lógicamente de temor y de incertidumbre luego de tantos días y de comunicaciones periódicas ha mejorado y eso creo yo que es buena noticia no sé desde tu perspectiva si has notado eso por allá por Estados Unidos Sí, realmente, también en los primeros días, la gente fue y compró, ustedes han escuchado seguramente de famosas compras este, de desesperación que también para mí no tenía lógica. Y este, pues ya se ha calmado la situación. Lo que tenemos que entender y lo que entendemos ya, espero, en los Estados Unidos, es que esto va por largo. ¿eh? Esto no es un en, en, en pocas palabras, la gente aquí reaccionó como si anunciaran un huracán. Un, un huracán es muy, muy intenso, destruye mucho, a veces cobra vidas y termina. Y la gente empieza a reconstruir. Esta enfermedad no es un huracán. No es que termine rápido, es intenso, cobra. No, esto va por largo. Y entonces comprando una, un montonón de producto no nos va a ayudar muchísimo porque eso va a seguir. Lamento decirlo, pero eso es lo que están diciendo los científicos y los médicos, ¿no? Entonces, este, tenemos que conformarnos, y es difícil para cada, cada uno de nosotros, aún como dicen, un nuevo normal, ¿no? En donde este, pues tenemos que protegernos más, el distanciamiento social, poner este, los, las máscaras tapabocas y pues acostumbrarnos a otro, y entonces esto estamos en este proceso en los Estados Unidos obviamente hay mucha resistencia porque pues ¿quién quiere pues reconstruir su vida y todo el país tiene que reconstruir su vida no sabemos todavía qué va a pasar con las escuelas por ejemplo, y con los niños después pues, los jóvenes en las universidades etcétera no, no eso no se sabe todavía y entonces sí este estamos acostumbrándonos es es difícil para cualquier ser humano es complicado eh, pero tenemos que fijarnos mucho a los protocolos y por eso es valioso escuchar a los científicos y médicos porque ellos aunque no saben todo sobre esta enfermedad, pueden este, predecir algunas este, posibilidades que debamos tomar en, en, en cuenta para protegernos y nuestra familia. Lógicamente que sí. Y volviendo al tema de la cantidad de información que ha circulado, simplemente para eh, dar una pauta de en números de lo que ha sido desde que arrancó esta pandemia a nivel mundial, se han publicado en Twitter... 560 mil millones de tweets con los términos coronavirus o COVID-19. O sea, 560 mil millones. O sea, imagínense sí. ustedes eh, todo el rango de cosas que se pueden encontrar dentro de esos parámetros. Y bueno, allí habrá información que es real, de fuentes reales, y también otras cosas que no lo son. Por eso es tan importante tener los ojos, tener el oído, tener la intuición entrenada para empezar a detectar dónde hay cosas que no terminan de cerrar. Porque sería imposible, más allá de que hay muchas iniciativas muy loables que procuran de algún modo captar estas cosas y verificarlas para nosotros, para lograr verificar números de esta dimensión se necesita un ejército. Entonces, todas las iniciativas son súper super valiosas, pero más que nada lo que hay es que tratar de entrenar a la gente, a cada persona para que abra los ojos bien antes de repetir, antes de dar, reenviar. Y en esa, en esa línea parece que están ya las eh, propias empresas de redes sociales, Google, Facebook, Twitter, Whatsapp, todos empezaron a dar cuenta desde hace tiempo, pero quizás en este escenario de pandemia, de que eh, sus espacios se utilizan para replicar información que, como decías hace un rato, Lynn, puede ser muy nociva para la salud y puede no tener vuelta atrás, porque estamos hablando de que se ha dicho que hay medicaciones que sirven para prevenir la enfermedad, que darse un baño caliente previene la enfermedad, que exponerse al sol previene la enfermedad, bueno, toda una serie de cosas que a uno le pueden parecer disparatadas, pero que algunas personas en el marco de ingenuidad y de temor terminan eh, haciendo caso de esos consejos que no tienen ningún asidero científico, y por eso es tan importante empezar a cuestionar, a buscar las fuentes, y no importa si me lo pasó la mamá de una compañera de mi hijo de la escuela, me lo pasó mi hermana, no importa, porque al igual que nosotros, ellos pueden haber estado desviados en su atención y terminar creyendo algo que no tiene ningún tipo de asidero científico y que puede terminar perjudicándonos o hacernos, hacernos creer que estamos protegidos de algo cuando no lo estamos. Yo, en eh, eh, lo que he visto de, de ese tipo de información últimamente, bueno, decir que el mosquito podía tra transmitir también el coronavirus. ¿Y qué pasa? En un marco donde hay incertidumbre, donde, como decíamos antes, las cosas se están descubriendo día a día. Y sí, uno puede empezar a creer que todo puede ser. El tema es no es que si todo puede ser o no puede ser, es de dónde surge esa información verifiquemos de dónde viene esa información. No sé si tú tienes recuerdo, Lynn, de alguna de esos este, de esa información disparatada que ha circulado últimamente. Bueno, eh, sí, por ejemplo, había un doctor en un país que, no recuerdo de dónde, que dijo, si uno come una buena dieta, dieta en seis días se cura de, de esta <risa> enfermedad. ¡Ay, qué bonitos! Todos pues comamos bien, ¿no? Y pues punto y ya. Este y este otro dijo: este, las hojas de un árbol que se, se hace té, se cura esta enfermedad. Esto no está probado para nada. Un, un hombre en, en Alemania dijo que tenía una solución milagrosa y esto que iba a curar la enfermedad fue autoridades de los Estados Unidos le advertieron a dejar de decir esto porque ellos descubrieron que fue un... ¿cómo se dice? Un cloro casero. ¿Me explico? Mm. Entonces, es muy peligroso todo esto. Pero, como bien dices, tenemos nuestro papel como periodistas, pero cada persona, cada ciudadano, tiene que ser un detective en una forma, ¿no?, sobre la noticia. Hay formas, este, pues, aparte de los sitios que mencionamos, que se puede consultar muy serios, mundiales, ¿no? También, pues, hay, hay tips, ¿no? Checa, pues, siempre busca, pues, la información en los medios confiables que conocen. Pero cuando surge, pues, una información, ¿cuáles son las fuentes? Cualquier información que no tiene fuentes citados y creíbles, pues ojo, ¿no? Porque pues hay un problema con este supuesto informe. Reporteros usan fuentes y los citen por nombre y entonces este tenga cuidado con esto. Eh, si hay este alguna este promesa de una solución fácil, pues sabemos que esto no puede ser con este este pandemia. Entonces chécalo. seguramente no es cierto violaciones del sentido común si no te parece científico a lo mejor no es entonces si pues, <risas> tenemos este sentido, errores eh, gramaticales o de mal escritos los periodistas que cubren estos asuntos saben por ejemplo cómo letrear COVID-19 entonces si empieza a haber muchos errores pues quién está escribiendo esto entonces, esas son cosas que pues, todas las personas en el público pueden hacer, pero es, es usar también todo su sentido común que ha desarrollado y pensar antes de repetir, ¿no? Porque siempre yo, cuando es, cuando soltamos información sin checar, es como es de, si soltamos una almohada llena de plumas. Y cuando esas plumas empiezan a flotar en el aire y no podemos recolectarlas, ya está, ya está suelto y va por todos lados. Y entonces, antes de decir algo, antes de tuitear, antes de mandar algo por WhatsApp, cada persona debe de estar muy seguro de lo que está diciendo. Sí. Así es, y un poco, eh, tú decías muy bien, ese es nuestro rol, pero cada vez más se necesita eh, tener una audiencia eh, preparada, una audiencia que ejerza ese sentido común, que en algunos casos eh, no funciona de la misma manera que quizás las personas que tenemos eh, más años conociendo las eh, fuentes originales de la información, los que eran los medios tradicionales de información, lo que era leer diarios o ir a determinados sitios, y nos encontramos con generaciones más jóvenes que aprendieron que la información se puede obtener en cualquier plataforma. Así. Y eso, si bien, si bien es muy bueno que uno pueda eh, navegar la información desde otros ángulos, también puede ser muy negativo si ya nos olvidamos de cuál es el, el, es el origen de esa información, porque al final no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Y por otro lado, quizás este, eh, la... La población que en lo personal más me preocupa es la población de los adultos mayores, que en este caso son los eh, más amenazados por esta pandemia, porque son las personas con mayores posibilidades de sufrir cuadros más complejos de COVID-19, que son los adultos mayores de 65 años, y en esos casos nos encontramos muchas veces con un, una audiencia que eh, es mucho más crédula, porque está acostumbrada a consumir información eh, de medios originales y cree que lo que le llega a través de WhatsApp o a través de Facebook viene con el mismo grado de verificación que aquella información que solía eh, consumir de otra manera. Y lamentablemente eso no es así. Y es por eso que es tan importante poder llegar a esa población, sobre todo porque recordemos que suelen ser las personas que más confinadas están porque más amenazadas se ven, y también que son este, presas de miedo, porque lógicamente al ser los más amenazados también el miedo, la especulación, la conspiración, todo eso en el medio del encierro termina conspirando hasta contra su salud mental y por eso creo que es fundamental poder llegar a esa población con la mejor calidad de información posible, con la mejor, mejor eh, claridad eh, de, de desarrollo de esa información y tratar de evacuar todas aquellas dudas que puedan tener y creo que en eso eh, nuestro rol como, como periodistas, nuestro rol como comunicadores, nuestro rol como interlocutores en medio de un oleaje de información que viene de todos los costados es fundamental para poder hacer la diferencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, otro grupo vulnerable eh, son los niños, pues. Eh, pues. Ellos están escuchando por todos lados y seguramente esta información les puede poner este, pues, nervioso. Y entonces yo creo que también es por eso que también los padres, este, pues, pues los ciudadanos deben estar muy informados para hablar con sus niños y pues hay, estamos bombardeados eh, con información ahorita. Entonces, por ejemplo, cuando los niños ven la tele, sería recomendable que sus padres lo miren con ellos, para que los uh -huh. niños puedan hacer preguntas en este mismo momento, ¿no? Eh, cualquier duda pueden platicar abiertamente con sus padres. Eh, en todo momento también los padres tienen que ser honestos con los niños. Eh, pues hay que destacar que los niños pues, no han sido afectados en, pues, en grandes cantidades. Esta enfermedad este, no afecta a muchos niños. Pero no vamos a negar que no hay ninguno, porque esto no es cierto. Si sí, hay uh -huh. niños que han sido afectados. Y entonces también es una oportunidad de enseñarles una lección de, de considerar otras personas que estamos poniendo tapaboca para proteger a otras personas, ¿no? Porque no queremos este, tener el virus sin saber y transmitir esto a alguien que amamos, o un amigo, o un vecino. Entonces, es una oportunidad también de hablar de, de que estamos pensando en otras personas. Estamos considerando toda la sociedad, no solamente uno. Y entonces es, es una oportunidad. Y siempre, obviamente, los padres tienen que ser calmados en hablar con los niños, que este, esta ansiedad que todos tenemos se transmite fácilmente a los niños. Y entonces, esos son grupos vulnerables que tenemos que considerar eh, y pensar cómo podemos apoyarlos y contestar a sus dudas. Y, este pues... Entonces tenemos muchos retos y es por eso, como bien dices, que todos nosotros, los periodistas, es su papel, pero todos nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que estamos diciendo y repitiendo y, y creyendo y por el bien de todos. Tal cual. Estamos creo que en los últimos minutos, este, pero quizás si, si aquellas personas que están siguiendo la transmisión quieren hacernos llegar alguna pregunta, este es el momento. Eh, yo, antes que, que cerremos, link te quiero consultar en, en un escenario más complejo y mucho más amplio como es el de, el de Estados Unidos, donde eh, las realidades varían conforme al estado del que se trate. Eh, un poco cuál eh, entiendes tú que han sido quizás el, las mejores estrategias de comunicación en el marco de esta pandemia que se han visto en diferentes lugares de Estados Unidos, si es que tienes algún ejemplo o alguna pauta que nos puedas dar, porque lógicamente nosotros aquí en Uruguay eh, hablamos de una realidad que es prácticamente minúscula en comparación con con una gran potencia como Estados Unidos, estamos hablando de una sociedad con tres con millones y medio de personas que equivale a menos de una, de una gran ciudad allí. Entonces, para, para poder poner en contexto un poco cómo, cómo ha sido allí el, el movimiento, cómo ha sido allí la cobertura y qué es lo que tú entiendes que ha funcionado mejor. Mira, eh, tengo dos ejemplos. Número uno, y es muy importante, es el gobernador de Nueva York. Nueva York tiene la mitad de los casos que hemos tenido en los Estados Unidos. Es muy, muy grave. Ha golpeado muy duro con esta enfermedad. Hay razones que los científicos creen que ya haya pasado. Eh, la población es muy densa en Nueva York. Es decir, que viven, todos viven pues muy compactados, muy cercanos. Eh, muchos, casi todos se mueven por el metro. Eh, pues no hay, hay pues, se, pues se ponen pues apretados en los metros, hay, esa es una forma de, de transmitir la enfermedad. El gobernador cada día, casi a la misma hora cada día, tiene una conferencia de prensa. Y empieza con datos duros. Desde ayer hasta hoy hemos tenido tantas nuevas infecciones probados con exámenes, tantos nuevas este, personas. Eh, pues admitidos a hospitales tantos nuevos muertos número triste y él lo dice y dice aunque está bajando la tasa de muertos pues cada uno me duele muchísimo es importante que él empiece con esto ¿qué hemos hecho que está funcionando? ¿qué hemos hecho que no está funcionando? ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es el protocolo? Entonces, todo eso es muy transparente y es importante. En una forma, da un alivio a la gente, porque la gente no sienta, pues, me están escondiendo cosas, ¿no? No, ellos lo ponen en, en frente de las cámaras, ¿no? Y él termina con unas observaciones personales, pero él de vida dice... Esta primera parte fueron datos duros. Ahora voy a hablar en una forma personal a ustedes. Y a veces él da un mensaje de, de inspiración, a veces regaña a la gente, diciendo ustedes son muy egoístas porque no están usando su tapa. Pero él habla cada uno de los días y trata de mandar un mensaje de unidad, de solidaridad entre pues los que viven en Nueva York. Eso es buenísimo. Tiende a calmar a la gente porque es información y parece que es transparente. El gobernador de California hace lo mismo en la tarde de cada día. Eso es de una gran ayuda. Tiende a calmar a la gente pensando, por lo menos tengo la información más actual del gobierno y lo creo, porque no me parece que está escondiendo la información. Eso es lo que todos los gobernadores, los que están pues, en cargo de, de grandes poblaciones, tienen que hacer. Porque ahorita hay un hambre para información por parte de toda la población. Y pues, necesitamos que la gente nos habla claro y preciso. Por eso es un gran mensaje a todos los que están gobernando, ¿no? porque es importantísimo. Gracias, Lynn. Bueno, aquí se ha seguido una estrategia también de, de información este, a diario, a veces con conferencias de prensa y a veces con... Con en el cual se, se desprende ese tipo de información. Eh, se ha escuchado muchas veces decir eh, que es como demasiada información. Yo creo que más vale que sea mucha información y, y, y, y luego uno decide si quiere o no quiere consumir la información. Pero la información tiene que estar y la información tiene que circular en circunstancias de, de, esta, de, esta, de esta magnitud, porque si no se, se presta para, para la duda y la especulación. Luego uno tiene que ir mejorando la forma de ir procesando esa infinidad de datos que a veces vienen desde diferentes fuentes y que tienen este, valores diferentes, quizás para eh, la audiencia, para la población, porque hay eh, información que puede ser de corte muy técnico o muy científico que no necesariamente eh, pueda terminar de comprenderse, pero que la información esté, creo que es, que es clave, que la información esté al alcance de los periodistas para que podamos hacer eh, el procesado, el análisis de esa información y desglosarla de una manera que sea fácil de entender por la población es fundamental. Y bueno, aquí hay una responsabilidad que como decíamos desde el origen es sanitaria, es política y en nuestro caso es, es ética y comunicacional y, y que le estamos pasando un poco de esa responsabilidad a, a, a, la, a la gente en su conjunto cuando recibe información ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por diferentes vías que antes de contaminar esa atmósfera ya bastante contaminada de, de noticias falsas y desinformación piensen por un momento de dónde vino busquen una fuente más para ver si eso se sostiene y no le den reenviar casi como como un ejercicio sin pensar este, porque termina siendo muy y después hay que empezar de cero recirculando por allí y que nada bien nos hace en una situación que ya de por sí es compleja eh, Lynn, yo no sé si quieres agregar alguna cosa más este, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Más vale tener demasiada información que muy poca, porque ahorita tenemos todos que tener la, toda la información que sea. Y obviamente el papel, el gran papel de los periodistas, como bien dice, hay mucha información técnica. Eso es nuestro papel como periodistas para recibir esta información y hablar con fuentes creíbles para entender la información primero nosotros, para transmitirlo en una forma comprensible al público, ¿no? Esto es un papel que jugamos que es muy importante. Y pues como es nuestro trabajo, tenemos todo el tipo, 24/7 casi para, para hacer este trabajo. Y es por el bien del público que lo hacemos y lo tomamos con mucha, responsabilidad con mucha seriedad. Muchísimas gracias, Linda por unirte desde, desde California, por estar con nosotros este, este rato. Muchas gracias a, a, a Álvaro por hacer esa introducción tan cálida y a la Embajada de Estados Unidos por, por poner este, esta conversación a disposición de todas aquellas personas que estén interesadas en tener mejores más por esta por esta situación y tener un mejor entendimiento de la realidad con información acabada y fiable así que esperamos haber podido hacer un aporte y, y desde ya los invitamos a todos a que, a que nos acompañen eh, a través de Inquire First y de InfoKey en lo, las iniciativas que cada una desde su lugar este, estamos tomando para poder mejorar un poco esta, esta atmósfera de desinformación así que gracias a todos Gracias, Mariana. Un enorme gusto.